Nilo. Nilito. Vamos a ver qué hace Nilo. Está aquí. Todo tranquilo. Oye, Nilo. Te haré algunas preguntas. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Tienes amigos? Ok Nilo, te haré preguntas. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Tienes amigos? Nilo, ¿qué haces ahí? Te dijo que te fueras fuera No. Oye, soy... tic tac cuando te hablo no quiero que vuelvas a ir tac nunca te he dicho que no te juntes con no tac ¿entendiste nilo? no vayas otra Gracias. Este gato, el gato, me posee. Dime ¿Qué es lo que ¿Estás aquí? ¿Para qué? Amigo? Yo solo quiero hacer ¿Qué? Yo solo quiero hacer compañía, amigo No es para que te enojes Pero No sabes Oye te abro a ti No está hermosa está la luna Es hermoso aquí Oye ¿A dónde te vas? Oye Oye aquí Ya he dicho El gato Me ha poseído ah. Y es el transportado. Oye, oye No te vayas No, no, espera aquí. Por favor Escúchame Solo escúchame una vez. Te prometo que estaremos juntos. Nilo, por favor. Escúchame. Por favor. Por favor. Por favor. Nilo, escúchame. Te prometo que no nos tenemos juntos ¿Qué estás haciendo? Por favor no lo hagas. No me dejes Por favor No me controles la mente No,